¿Otra vez? Esto va a matar. Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una linda pulsera con cristal murano y con el hilo taiwanés. Espero que les guste. No olviden seguirnos en Instagram, darle clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Para el video de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. Un par de borlas triple color beige. Una sarta de rondela faceteada de 6 milímetros color cristal. Dos dijes cruz en golfing. Tres dijes en forma de corazón en golf. Seis dijes golfi en forma de estrella. Ocho escalachines en y Hilo taiwanés de 8 milímetros color blanco. Vamos a utilizar también los beatstopper marca stone. Y por último vamos a utilizar nuestras herramientas marca stone, la pinza para los escalachines y el cortafrío. Ok, bueno, lo primero que vamos a tomar son dos tiras de 30 centímetros y vamos a hacer el broche de la pulsera. Para eso entonces vamos a coger la primera tira. Esto aquí ya son los 8 centímetros. Entonces doblamos y vamos a hacer el broche. Entonces colocamos aquí, vamos a colocar un pedacito de cinta y vamos a coger una tira de 20 centímetros para hacer un nudo de macramé. Entonces, para el nudo primero colocamos una de las dos tiritas por encima formando una orejita y el otro extremo lo vamos a pasar por debajo de estas dos del hilo de de que está en el centro y templamos Entonces, lo vamos a hacer ahora al otro lado formamos la orejita cogemos el otro extremo y lo vamos a pasar por debajo y va a salir por la orejita eso lo vamos a hacer seis veces. Bueno, entonces ya hicimos un, un, un lado del broche, vamos a hacer el otro. Entonces cogemos los mismos, los 30 centímetros del hilo, vamos a doblar a los 8 centímetros, creando aquí la orejita, como lo habíamos hecho. Le colocamos cinta. Entonces okay. pues aquí vamos a hacerlo una vez más. Hacemos primero un nodito. Lo hemos hecho los dos igualitos, entonces ahorita vamos a cerrar. Para esto necesitamos, primero vamos a, eh, vamos a apretar bien el nudo para que no se nos vaya a salir y aquí comenzamos a graduar digamos de qué largo queremos el nudito, como este ojito. Lo que vamos a hacer es cortar los extremos, ya lo que nos va a sobrar. Estos dos del lado y solamente vamos a dejar una larga vamos a coger este, cortamos vamos a dejar solo lo de la, la larguita y aquí con la candelita vamos a quemar lo que nos sobra este hilo taiwanés es buenísimo porque cuando uno lo quema él se adhiere súper bien a la, al resto de, la, de los hilos entonces así evita que se vaya a deshilachar o seguir saliendo Aquí ya tenemos uno, lo mismo vamos a hacer con el otro. Bueno, aquí ya tenemos los dos extremos del de broche de la pulsera. Vamos a dejar un ladito. Y ahora vamos a coger tres tiras de 40 centímetros del hilo taiwanés. Entonces, aquí cogemos las tres tiras y vamos a ayudarnos con el beat stopper. A mí me encanta trabajar con eso porque me ayuda a evitar que las piedritas o los cristales se nos salgan vamos a colocar aquí y vamos a comenzar a diseñar la pulsera entonces vamos a comenzar a colocar los cristales antes tenemos que quemar las puntas del hilo taiwanés para que él quede un poquito más tieso y nos ayude eh, nos ayude a colocar mejor los cristales que puedan, nos, nos podamos colocar entonces vamos a colocar 17 cristales en cada una de las tres tiritas. Entonces vamos a empezar con la de, la de los extremos. Aquí colocamos cuatro, podemos comenzar a alternar los dijes. Vamos a colocar aquí un corazón. Vamos a colocar otras cuatro. En estas cuatro de acá vamos a colocar un dije, una crucecita. La idea es que en la de los extremos se puedan ver las dos cruces. No la voy a colocar en la mitad porque nos quedaría amontonada, pero en la de los extremos sí porque las cruces quedan hacia afuera. Entonces aquí seguimos colocando los cristales. Bueno, les voy a mostrar el orden como deben de quedar las tres tiras, recuerden que son tres tiras de 40 centímetros y, el, el, y les vamos a colocar 17 cristales a cada una y les vamos también a combinar los diferentes dijes en golf. Entonces para las dos tiras que, son, que están en los extremos, que son estas dos, vamos a colocar cuatro cristales, seguimos con un corazoncito, en este caso yo solo coloqué otros cuatro, la crucecita, otros cuatro. Otro dije corazón y aquí colocamos 5 Y en la de la mitad vamos a colocar 4 en un extremo El dije estrella Aquí le vamos a colocar 5 El corazón en la mitad Otros 5 cristales La estrellita y 3 cristalitos Y la, la última va a ser igual que esta primera 4 cristales, una estrella, otros 4 En la cruz, otros 4 la estrella Y terminamos con 5 ahora vamos a coger el beat stopper y vamos a colocar las tiras para evitar que se nos vayan a salir vamos a colocar en cada una de las tiras un escalachín entonces vamos a pasar por aquí y nos vamos a devolver vamos a Colocar a el hilo taiwanés lo vamos a pasar por el escalachín la idea es que no nos vaya a quedar muy apretado tampoco porque se nos puede reventar así le vamos a dejar un poquito de espacio y vamos a utilizar la pinza para los escalachines recuerden que lo primero es vamos a apretarla con el primer, como el primer huequito que tiene la pinza, este de acá, vamos a hacer presión cogemos aquí así el escalachín, lo vamos a encontrar de esta forma y vamos a colocar el otro lo que hacemos aquí ya es cerrarlo para que el escalachina nos quede totalmente plano sino que nos quede como un, un balincito, pues aquí cortamos continuamos con las demás tiras en, en el mismo lado de la pulserita la idea es que no nos quede como les dije tan apretado para que él pueda correr vamos a correrlo un poquito y vamos con la tira del centro ya le he colocado el escalachín ahora pasamos por el ojito del que habíamos hecho del broche y vamos a devolvernos por el escalachín bueno recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en nuestra página y también en nuestras tiendas recuerden que estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla ya hemos colocado las dos tiras de la pulsera en uno de los extremos del broche, uno de los brochecitos, ahora vamos a colocar la tercera aquí ya vemos con eh, el bitstopper nos ayuda a poder trabajar sobre un extremo sin que se nos vayan a salir las otras los cristales del, del hilo pues aquí ya trabajamos ese, ese pedacito, ese extremo de acá. Vamos a trabajar el otro. Hacemos exactamente lo mismo. entonces aquí ya colocamos los, las tres tiritas con los cristales en el broche que habíamos hecho al principio, no importa que ella quede un poquito amontonada porque cuando ya la vamos a colocar en el brazo ella igual va a comenzar a dar la forma, igual si no quedan en la misma posición pues tampoco le deja. es que no quede totalmente lisa, como ven lo unos pisos muy lindos y el contraste del blanco con el dorado es súper bonito, además la pueden utilizar en cualquier momento y para cualquier ocasión entonces vamos a colocar la pulsera en esa posición para hacerle el broche igual vamos a utilizar, vamos a hacer el mismo nudo macramé vamos a colocar las dos tiritas acá en el centro otra tirita de 20 centímetros y vamos a pasarla por debajo primero tenemos que calcular el hilo verificamos que, que se pueda correr y tenemos que verificar que nos entre la pulsera para poder determinar de qué largo vamos a dejar este hilo vamos a colocar ahora la borla entonces vamos, primero quemamos el hilo colocamos un escalachín vamos a colocar un diguesito de las estrellitas yo escogí la estrella pero si ustedes quieren escoger el corazón miren se ve lindo entonces, primero el escalachín luego la estrella y aquí colocamos la borlita y nos vamos a devolver vamos por la estrella y nos vamos a devolver por el escalete. bueno aquí ya vamos a cerrar la pulsera aquí ya había hecho una pero les voy a explicar cómo se colocan las borlitas primero tenemos que ver que antes de cerrarla realmente la mano nos pase cuando ya nos pase definimos el tope vamos a quemar la puntita del, del hilo para que quede bien tiecita y nos quede más fácil poder pasar y devolvernos por el escalachín entonces aquí vamos a cerrar el escalachín entonces vamos a cerrarlo y apretamos y lo ponemos aquí ya de frente en la pinza del escalachín para que quede súper pequeñito entonces vamos a cortar lo que nos sobró y de esta forma hemos terminado aquí nos quedan dos tiritas cogemos aquí para cerrarla y comenzamos a colocarlas pequeñita. bueno y de esta forma ya hemos terminado la pulsera y como se ven de lindas las, las burlitas triples, son lindas, este color es súper bonito, es un color muy discreto y queda muy bonito con blanco y con dorado bueno, eso fue todo el día de hoy pero recuerden que vamos a tener más videos, suscríbanse al canal, le dan clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Hola amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestro canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa pulsera con cristales de murano y con hilo taiwanés. No olviden seguirnos en Instagram, darle clic en la campanita y para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Y para que... Ay, si me equivoqué.